David Collado. David Collado es un muchacho. Yo digo muchacho porque yo me imagino que soy más viejo que él. Y, sí, eso no quiere decir, sino que... Eh, pero es brillante, más, es muy, David muy, muy, Collado. Es más joven. Entonces, él ha dicho que le ha ahorrado... Mírenlo ahí, vamos a... Súbelo un poquito para ver la... La figura presidencial. Sí, sí. Él dice que le ha ahorrado al Distrito Nacional más de 300 millones de pesos en la recogida de la basura. Una de las características esenciales que en estos países latinoamericanos tiene que tener, países pobres, en vías de desarrollo, tiene que tener un dirigente es pensar en el Estado como si fueran sus propios bolsillos claro. y ahorrarle a la gente cosas, ahorrarle al pueblo cosas. Si podemos hacer algo con 300, ¿por qué demonios tenemos que invertir 600 para, ¿O por qué tenemos que construir cosas que luego se convierten en elefante blanco? ¿Por qué tenemos que construir una punta catalina que luego hay que venderla por menos cuarto de la que nos costó? Esa, eso no hay quien lo entienda. Entonces, este caballero, este joven, este muchacho que ha dicho, ha dicho eso, indudablemente que es una agradable noticia para eh, la capital y para el país.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 fue lo que generó esta información. Total, más de 100 camiones... Oye, totalmente posible esa realidad, eso que le está diciendo. Claro. ¿Tú más sabes de 100, por qué? Ajá, dime. Con, se termina, no, no, ¿sí? más de 100 camiones y unos 500 obreros fueron distribuidos. Dice él, salimos a supervisar si los camiones están cumpliendo con su ruta hoy día 25 de diciembre. Claro, porque es un día difícil. Sí. <risa> un 25 de diciembre. Sí, de diciembre. Sí, Tú sí, tienes sí, que irte difícil. para la calle a recoger basura. Es difícil. El único compromiso que tengo como alcalde es con la ciudad de Santo Domingo, por eso puedo salir a exigir y a verificar las rutas y las frecuencias en todo el distrito nacional, expresó Collado. Nuestra, nuestras medidas con las compañías de basura han traído ahorro por más de 1300 millones de pesos en la capital, oiga eso. Eso se llama hacer gerencia en una ciudad y los retrasos del vertedero de duquesa por las pésimas condiciones que tiene cada vez que llueve colapsa y provoca un retraso en la ciudad de Santo Domingo. Es decir, cuando hay retraso en la recogida de basura en Santo Domingo se debe a un problema que no es directamente del síndico de la capital. Realmente que... Eso es gerencia, eso es gerencia. Hay que felicitar el trabajo que eh, llevó a cabo, que está llevando a cabo el alcalde David Collado realmente uno de los, de, de los alcaldes mejores valorados sí. de, de todo el país, y una de las figuras eh, de mayor aprobación conjuntamente con Luis Abinader y conjuntamente con la vicepresidenta de la República, Margarita Señor de Fernández, realmente se ha convertido en, en toda una figura nacional, eh, con el buen desempeño que ha desarrollado, incluso fue reconocido eh, la pasada semana por la, por la comunidad, un, le entregaron un reconocimiento, vimos ahí un despliegue de personalidades, y si se quiere, eh, la comunidad se agrupó a felicitar el trabajo, a destacar el trabajo y reconocer esta labor que ha desempeñado el alcalde David Collado, que definitivamente eh, ha organizado. Eh, Tú el sabes distrito. por qué eh, esa, esa, eso es posible. Por ejemplo, aquí se gastaban cerca de, do, de 9 millones y medio de pesos mensuales recogida de basura. Aquí, aquí en San Francisco. Pero había un escape de combustible. Había un escape sí. de piezas Exacto. Había un claro. escape de sobrepoblación sí. claro. Administrativa sí. Sí. Que ahora mismo lo que se le está dando A la compañía es 5 millones 300 mil pesos Es decir que si tú extrapolas los 48 meses de Ale Estamos hablando ¿De 4 millones de pesos mensuales? No, estamos hablando de 144 millones de pesos sí. Cerca de 150 millones de pesos Ahorrados en recogida de basura Y lo de David al ser un, un ayuntamiento grande, también que recibe más, por la eficiencia que él ha hecho en sacar de circulación camiones viejos y poner y adaptarse con camiones más modernos y también hacer eficientes los focos de más generación de residuos sólidos, ha ahorrado todo esto con un sistema de seguimiento de esos camiones por GPS y un sistema de continuidad en la ruta inmediatamente se da cuenta si entró a cualquiera callejuela o no entró y también evaluando la cantidad de residuos sólidos que se produce en cada eh, eh, punto crítico entonces ahí aumentó la presencia y la frecuencia y eso hace ahorrar mucho más es decir que lo que había aplicado es gerencia así es de, sí, señor. definitivamente que el, ese es el perfil de político que para el 2024 y el 2028 van a, van a acaparar esa, esa es eh, eh, el, el, el sentido de, de, del electorado dominicano, porque ya la gente va a perseguir este tipo de perfil eh, un David Collado, una Farideh Raful eh, este tipo de, de, de perfil de, de personas jóvenes que pueden desempeñar cargos de manera eficiente y sin pensar en la corrupción ni ir a lucrarse con el dinero del pueblo bueno, señores nosotros vamos a continuar con el, con el programa, con nuestro programa eh, de mañana. Sí, y, mira, que, eh, me parece que ah. sí, ciertamente es lo que necesitamos. Gente joven con una visión diferente de lo que es la gobernabilidad. Hay un elemento que debemos de citar, que es que cuando no está el apoyo y los recursos detrás de estas figuras políticas jóvenes, ah. es muy difícil eh, llegar porque ustedes saben que todavía en nuestro país está muy arraigado lo que es el populismo, lo que es darme, lo que son los viejos políticos, que son los que llevan la delantera. Creo que el caso de David, de, de Faride, ¿cuáles otros jóvenes? Es una mover? de las preocupaciones que eh, tengo ¿pode... en San Francisco de Macorís, que veo que los candidatos que tenemos me llevan a, la, a una reflexión. Vamos a seguir hablando el futuro con viejos güeyes. Eh, en el caso de algunos eh, jóvenes aquí. El PRM pero, pero, y Alianza pero, País Son los partidos que están llevando Mayor representación, eh, por ejemplo En el caso de los candidatos regidores sí. Hay muchos jóvenes de jóvenes, parte de, de, de, de Incluso Chilun de todos viejo, los partidos Chilun eh, Chilun Chilun. No, pero está y no, no, no, pero, Hay, pero, pero hay muchos jóvenes. Jóvenes. Regidores son la mayoría En el caso, jóvenes. por ejemplo, del PRM está ahí eh, Anthony Anthony, eh, Yanni, eh, Ventura Pero Kehuri, que es joven ¿Qué es lo que decía Al parecer no me escucharon ¿Qué pasa? Tenemos jóvenes jóvenes con una visión diferente de hacer nueva mm. política pero no está el apoyo de recursos económicos, no está ese apoyo que se necesita bueno. para allá. no es lo mismo sí. que llegue que que llegue David Collado sí, sí.